Después de casi como un mes volvimos a rodar. Estamos en este momento arriba de la traffic, creo que sí, un mes sin Chirolita habrá no, sido. Sí, sí. Chirolita tomémoslo como unos días, una semana, dos como mucho. Y vamos a salir a probar la camioneta. Tenemos un poco de miedo porque hace mucho que no la andamos, pero vamos a ver qué sale. Creemos que todo va a salir bien, ¿no? La única manera de saber cómo anda la camioneta es andándola. La un poco tenso que ni se note. Es porque tantas cosas le pasaron a la camioneta tan seguido y en tan poco tiempo que cada vez que la arreglamos y la volvemos a andar, al principio es como, va a explotar, va a explotar y no explota, después explota más adelante, pero es el cagazo de los primeros días. Ya no va a explotar más, igual. Ojalá, ojalá. íbamos a salir para el lado de la ruta pero resulta que el señor sí me, ha eh, la tarjeta verde la bajamos la otra vez cuando quedó la camioneta en casa y tuvimos que hacer los papeles del seguro nuevo y me olvidé de subirla y no tengo la tarjeta cargada en mi Argentina pues si no le mostraría del teléfono así que vamos a ir a buscar la tarjeta por las dudas tremendo trayecto hicimos un re largo viaje para poder salir y bueno Vamos a pegar la vuelta y volvemos a salir. Sí, más vale. Y además seguimos probando la camioneta, que es la idea, así que. Recién largó Humo gris, creemos que todavía queda un poquito de aceite en la admisión y eso de, de bueno todo el trabajo que se estuvo haciendo. Así que la idea es probarla para eso, ver que se termina de Sufrimos un montón, tipo igual cuando vemos por los espejitos y empieza ese humito y decimos, no, tenemos miedo por absolutamente todo. Todo lo que le pasa a la camioneta, tenemos miedo. Los Ahora estamos de r. Tenemos la célula verdad. Tenemos la célula Esa tráfica se sí, fue nuestra. Cuando estábamos por cerrar la transacción dijimos no, nos vamos. Y después llegó. Y después y llegó esa esta trafic. belleza. Ya estamos en la ruta. Es la primera vez que salimos con la camioneta así. Tenemos todo el día pero no nos pidieron nada. Y es algo muy raro porque siempre nos suelen pedir los papeles. Y es la primera vez que salimos con la camioneta después de todas las modificaciones que le hicimos. Después de que la pintamos y todo. Es ya de por sí un nicho increíble. ensalada. En un taper arreglado. Ajá. Uh -huh. hicimos 10 kilómetros más o menos desde que salimos de la ruta, estamos en un centro invernal que se quemó hace una o dos décadas más o menos, no tengo recuerdos de haber venido yo de chico así que debe ser hace un montón, montón, montón. Está súper linda la ruta, están súper lindos los colores, queríamos salir para aprovechar antes de que se terminen de caer las hojas, como vieron hay un montón de hojas caídas de los arbolitos, ya están empezando a quedar prácticamente desnudos, queríamos aprovechar los colores, como dijo Sofía, hacer una foto y de paso mostrarles este lugar que está súper bueno para sacar fotos y para venir a ver el valle y está súper cerca de Ushuaia también No quiero decir nada, pero me parece que acabamos de descubrir el lugar donde se grabó el throw up número 4 de Acru. No sé si hay gente que, que escuche hippie japa y todas esas cosas Pero zarpado, porque esa es su bombita y ahí dice throw up 4 Es algo que no salió, Acru estuvo hace poco acá, firmó un video, sacó un temita, el de Dharma ¿Será esto algo que tiene que ver? No lo sabremos hasta dentro de muy poco Bueno, ya estamos nuevamente en la camioneta Vale la pena bajar y tomar un poquito de frío Estuvo tremendo no, no, no saben lo que está el, el paisaje Y justo Nico puso la camioneta en un lugar hermoso Entonces pudimos hacer esa foto que tanto queríamos hacer Increíble, hermoso, estoy comiendo gente, perdón Yo comí en el camino fallido O sea, cuando nos enteramos que nos faltaba la cédula verde Yo le dije a Nico, nada, tengo hambre, voy a comer Y yo aproveché y comí Mientras bajaba y buscaba las cosas en casa Él aprovechó y comió Y ahora está comiendo un poquito más Si sí vives de ensalada siente bien escuchar eso? Se siente súper bien. Igual estoy cagado. Creo que voy a seguir cagado por un rato, pero... Vamos, en plural. Súper, súper cagado. <risa> pero bueno, es parte de esto. Aprender a usarlo, a que se rompa, a arreglarlo, a que no se rompa, y andarlo, principalmente eso. ¿Y ahora volvemos a casa? Puede ser, capaz que hacemos una paradita más, tal vez. Ya estamos nuevamente en la ciudad, volvimos como renovados, salimos que una hora, una hora y media, Sí, una hora y media más o menos Fue una experiencia súper linda, volver a manejar la camioneta, sacar unas fotos, disfrutar del día Más en esta época, volvemos a lo mismo, la ruta, los colores y los colores de la camioneta Van, son como los mejores amigos para este mejor momento ¿Qué le pasó a la camioneta? Que es lo que todos quieren saber. Tuvo un problema con un vaso decantador, Creo que se llama o algo así. Lo vamos a volver a dejar en imágenes por acá. El problema es que eso no estaba tirando el aceite para abajo. Estaba tirando el aceite para el recuperador de gases. Y eso hacía que la camioneta haga como hidráulica. Entonces estaba tirando aceite al motor. Y eso estaba haciendo que primero que nos asustemos. Y después podía hacer que se rompa todo si llegaba a consumir todo. Así que cambiamos el vasito ese. Cambiamos un par de cosas más. En teoría no. No debería hacerlo más, hoy lo que vimos De humo gris y negro era el aceite Que había quedado en el escape, que se está terminando De limpiar, ahora es cuestión de arreglar Otras cositas, que bueno, quedaron pendientes Antes de que suceda esto Y algunas cosas eléctricas, y dejar Todo listo para una vez que termine El invierno, quien dice tal vez tal vez Spoiler, spoiler, tenemos el tanque lleno Tenemos el tanque lleno Todo ese combustible lo cargamos el día Anterior de que la camioneta se rompa Con la idea de ir a Río Grande, el 12 de mayo Empieza el operativo invierno, eso quiere decir que sí o sí hay que usar cubiertas de silicio con clavo para andar tanto en la ciudad como en la ruta. No tenemos esas cubiertas, son cubiertas muy costosas, así que vamos a tratar de ir a Río Grande antes del 12 de mayo y de salir a la ruta y a todo lo que se pueda hasta el 12 de mayo y después, bueno, quedaremos en resguardo para terminar con el armado y otras cosas de mecánica. Gracias infinita a todos los que siempre nos escriben y nos tiran las mejores de la sonda. La verdad es que toda energía se siente, como también se sienten las energías negativas. Sí, a toda la gente que manda mensajes onda, si no saben por qué se compraron eso, el error que tienen es que no son mecánicos y no gente, no somos mecánicos hay un montón de cosas que estamos aprendiendo vamos aprendiendo en el camino y también vamos aprendiendo de toda la gente que va apareciendo en este camino, que si bien todavía no salimos de Ushuaia, hay un montón de gente que estando acá o lejos que ni siquiera conocemos personalmente y nos brinda todo tipo de ayuda y la verdad que no podemos estar más agradecidos con eso así que a toda esa gente, muchísimas pero muchísimas gracias y a la gente que tiene a esos comentarios que son medio chotis Ni bola, Piensen me que en algún momento de ustedes también aprendieron Mecánica u otra cosa en su vida Todo lleva tiempo, todo lleva esfuerzo Y nosotros estamos predispuestos a hacerlo Así que si tienen ganas de tirar comentarios Que sean constructivos, así aprendemos Y entre todos hacemos que esto siga creciendo Ahora sí, que tenemos la camioneta fuera Vamos a volver a empezar poquito a poco Con lo que nos queda del interior No es mucho, pero lleva tiempo Así que vamos a estar metiéndole a eso Se si viene contenido con la camioneta ¡Uh! Y recuerden suscribirse, compartir, comentar. Abajo quedaron los links de Mercado Pago para que el que quiera contribuir, un pesito, dos pesitos, lo que sea, siempre suma y ayuda. Como siempre, decimos que nos vayan a seguir más que nada en Instagram, en la red social donde estamos más activos. Ahí subimos historias constantemente sobre el avance de la camioneta o lo que vamos haciendo nosotros en el día a día. Y nos vemos en el próximo video.